Bueno, en esta primera unidad eh, lo que vamos a ver es una introducción a cartografía social, sobre todo teniendo en cuenta que es lo que nos interesa trabajar cuando vamos a hacer cartografía social, es decir, trabajar sobre ese espacio social que eh, transitamos a través de la experiencia. Eh, la idea de la cartografía social es que nos invite abrir una puerta del, del trabajo colectivo, trabajar con el otro a partir de la experiencia del otro y la experiencia de tanto académica como de transitar en la ciudad, eh, aquellas experiencias eh, también transitadas desde los medios de comunicación, es decir, todas las experiencias sin límites ...son válidas en el momento de producir cartografía social. Eh, en la cartografía social, los límites, eh, podríamos decir al igual que en cualquier cartografía... ...están atravesados por el cuerpo, están atravesados en el interior de los sujetos que producen cartografía social... Eh, ...y de alguna manera estos límites van a estar abriéndose a los límites del otro... Es decir, dentro del proceso productivo, cuando vamos a trabajar en un taller de cartografía social, eh, vamos a estar tanto obrando sobre nuestras propias construcciones territoriales, así como las construcciones del otro, del otro y del otro, y en ese proceso colectivo vamos a pasar por diferentes procesos también, de mediación, de traducción, eh, de producción, de debate, que nos van a permitir... Eh, generar una obra una obra colectiva eh, una obra de las pocas que vamos a estar haciendo en esta instancia de adultez eh, o de adolescencia en donde el trabajo colectivo la generación de productos de alguna manera creados en función de un trabajo compartido son escasos eh, la idea de, de producir un mapa colectivo con el otro es la idea de recuperar también eh, un espacio en donde la técnica, el conocimiento dados a partir de la experiencia del otro son puestos también en valor, no tan solo en debate, para eh, mediar y modificar de alguna forma nuestras propias convicciones y rigideces y entrar en las del otro, ¿no? a quien también le va a suceder el mismo proceso. Por eso cartografía social es eh, una metodología que va mucho más allá de producir mapas. Eh, el mapa es un pretexto, el mapa es simplemente un objeto el cual tomamos para tener eh, el propósito y para tener el momento e instancia de producción colectiva.